actuaciones que hace a nivel municipal que usted alega desconocimiento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 las acciones, quiénes son los detenidos, si hay menores y qué se va a hacer.